Hola familia, les traigo un nuevo video que me pidió uno de los miembros, Rosa, explicando cómo hacer NFTs que podamos vender en Atomic Hub y muy pronto subirlos al juego de Appland y venderlos ahí también. Empezamos con nuestra cuenta de el Wax Wallet, la billetera del Wax. Hice un video la semana pasada explicando cómo crear su billetera del Wax Wallet. Espero que lo vean si aún no saben cómo cómo hacer su billetera. Lo principal que tenemos que hacer también es tener balance de WAX en nuestra billetera porque vamos a usar lo que se llama el RAM, ram la memoria. Necesitamos tener WAX para comprar más memoria. Si no tienen balance de WAX en su cuenta, no van a poder crear muchos NFTs. Y también en ese video les enseñé cómo es que se compran los WAX y cómo se transfieren a la, a la billetera. Bueno, una vez que entran a, a su cuenta, vamos aquí. Donde dicen los tabs, las aplicaciones digitales. Y nos vamos al Atomic Market, a la tienda Atomic. Una vez que se encuentran en la página principal, aquí donde dice creador NFT, se vienen hacia acá. Y acá hay unos videos también por si quieren verlos. Pero vamos a crear una colección. Por ejemplo, si nos regresamos a las tarjetitas de Aplan, esta es la colección. Aplan Cards. Tarjetas Aplan. Ese es el nombre de la colección. Vamos a crear nuestro nombre de la colección el nombre de la colección vamos a poner aquí en, en este espacio solamente tenemos límite de, de 12 letras y números del 1 al 5, no se puede tener símbolos, vamos a poner barrio Aplan. ¿cuántos son ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo que voy a poner aquí es barrio Latino. Aquí le voy a poner la dirección del canal de YouTube que tengo. Aquí vamos a ponerle la foto de la colección. Como yo no tengo muchas, voy a poner esta. Es mi explorador en el juego. Ya tenemos el nombre de la colección. Solamente 12 letras o números, pero los números del 1 al 5. Como quieren que se vea el nombre de en, aquí en el Atomic Hub. Si tienen alguna página de Twitter, de YouTube, Facebook, aquí pónganla. Aquí abajo, lo que le llaman el Market Fee. Lo que quiere decir esto es, cada vez que se vende un NFT de ustedes, ustedes van a cobrar una, una comisión. Se van a llevar un porcentaje. Y normalmente todo el mundo le deja el 5%. Ahora lo que vamos a poner, la descripción de esta colección. Y eso es lo que le estoy poniendo. Lo que voy a hacer es hacer un NFT con mi explorador y a los primeros mil seguidores del canal en YouTube se los voy a, a regalar. No vale nada, pero para que digan que tengan por lo menos un NFT. Hacemos la colección. Ah, antes de que se me olvide. Si se fijan aquí, dice que tengo 3.54 kilobytes de memoria. Tengo el 100%. No he usado nada. Hacemos la transacción. Ya está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo que le llaman el esquema. El esquema. Aquí nos bajamos. Aquí le vamos a poner el nombre del esquema. Ah, es que no puedo poner mayúsculas. Barrio sin espacio, serie 1. Le vamos a poner barrios serie 1. No podemos tener espacios y no podemos tener letras mayúsculas. Aquí los atributos, por ejemplo, Aquí un atributo es el nombre de la tarjetita. El texto, como lo vamos a, a tener, vamos a, a escribir el nombre. Otro atributo es la foto, la imagen. Podemos meterle más. Vamos a ver qué más. Nombre, imagen. Podemos poner serie. Y tenemos la número 1. Ya tenemos esto. En un momento vamos a poder escribir el nombre, subir la foto y poner la serie. Vamos a ver. Creamos el esquema ya vieron aquí aquí dice 4.18 ahora vamos a crear una plantilla o un modelo de donde vamos a reproducir todos nuestros nfts nos venimos acá la imagen va a ser otra vez el termómetro cuántos vamos a tener yo voy a regalar mil y me voy a quedar con uno así es que voy a hacer mil aquí le podemos que podemos transferir los nfts y que se pueden quemar aquí le vamos a poner esto la imagen ya la subimos vamos a poner primera serie de aquí van a salir los nfts vamos a tener 1001 se van a poder transferir y se van a poder quemar vamos a crear esto ok porque no me deja no me deja hacer el esquema se me acabó el ram verdad ya usé el 100% ahora vamos a ponerle más Voy a ponerle 40 Wax, que me va a dar 80.43. Confirmamos. Ya lo entendí. Tenía yo 40 Wax antes, pero como no me dejaba hacer la serie, transferí 60 Wax más, pero no me di cuenta que aquí tenía yo simplemente que ponerla aquí y ponerle los Wax, la memoria que quería yo comprar. No es suficiente tener Wax aquí, se tiene que comprar aquí. Y fue lo que hice. Ahora vamos a ver si nos deja hacer la serie. Tenemos suficiente memoria. Ya pusimos todo otra vez. Ya estamos listos. Qué bueno que me pasó esto para que así también ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Uh, no me dejó otra vez. ¿Por qué no me deja? Creo que es esto. Cuando estuve haciendo los atributos seleccioné que tenía que ser números. Vamos a poner así. Eso es lo que era. Tengan cuidado cuando escojan los atributos porque aquí le puse que esta sección de la mano derecha tenía que ser solamente números. Por eso no me dejaba con las letras. Pero bueno, ya lo hicimos. Si nos regresamos, miren, aquí está nuestra plantilla. Ahora lo que tenemos que hacer es vamos a mintear, vamos a crear estos NFTs. Tenía yo el 4% antes de que hice esa plantilla, ya tengo el 5%. Yo soy el dueño de, de este NFT. Vamos a usar la plantilla. Ya la tenemos creada, ¿se acuerdan? Si hacen 10 diferentes NFTs, aquí se van a venir mi primer explorador. Aquí está esto. La información que pusimos y solamente se pueden crear de 10 a la vez. Vamos a hacer los 10. La Lo apretamos acá. Vamos a hacer 10 confirmamos empieza la transacción, salió otra ventanita que no aparece pero salió una ventanita verde diciendo que es, está mintiendo 10 NFTs, ya se hizo la transacción vamos a salirnos vamos a ver si es cierto ahí están, miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faltan todavía algunos más si ven acá están calculando qué número de los 10 que mintiamos, qué número va a ser este, el, entre el 1 y el 10. Y eso se va a tardar un poquito también. Ya vieron, aquí ya tengo el 7%. Tenía yo el 5. Al crear 10 NFTs, uso 2% más. Creo que voy a necesitar mucha más memoria para que haga yo los 1000. y ¿Se acuerdan del problema que tenía yo? Le puse que tenía que poner un número. Le estaba yo poniendo serie 1. Por eso no me dejaba. Como pueden ver, ya le pusieron números a los NFTs. No podía yo encontrarle cómo transferir los NFTs. Lo que tienen que hacer es regresarse a su cuenta de WAX. Y lo que hice es poner la colección. Y aquí están. Están los 10. Y estos se los voy a regalar a ustedes para agradecerles que están viendo los videos. Haré un documento como el que hice para el sorteo de las propiedades y las tarjetitas NFT de hace un par de meses y se los voy a mandar. Bien, vamos a hacer una transferencia. Lo vamos a mandar a Rosa, que fue quien me pidió el video. Vamos a poner su dirección de su billetera. Y la billetera siempre termina en WAM. Aquí esto es opcional. Ponerle lo que llaman el, el memo. Y vamos a poner esto. Se lo vamos a mandar. Vamos a ver si se quita ahorita. Acuérdense, esto los voy a regalar cuando uno de los videos llegue a 50 likes. ¿Ya vieron? Aquí está el número 1 y el número 3. Esto aquí de regalarlo, no sé cómo, cómo es. Nunca lo he hecho. Oh, sí. Una vez traté de mandarlos por esta página y no se mandó el NFT así es que no se los recomiendo al menos que a ustedes sí les funcione pero a mí no me ha funcionado esto es todo lo que se tiene que hacer en el momento a ustedes que son diseñadores espero que les ayude para que empiecen a crear sus NFTs y los vendan en el mercado y en un futuro poderlos subir al juego de hablan nos acaban de dar la noticia de que en Nuevo León se va a abrir este Lunes, toda esta área de aquí, la área francesa y esta calle, la Bourbon Street y Canal. También es otra calle importante. Estas tal vez van a ser de colección. La ciudad se va a abrir en tipo vainilla, así es que no vamos a saber las colecciones. El lunes a las 8 de la mañana, tiempo de San Francisco. Es cuando van a hacer el, el stress test aquí en Lakeview, en este barrio. Dependiendo cómo salga todo, abrirán el resto de la ciudad. Tal vez haga yo un live streamer el domingo para que platiquemos más sobre la apertura de Nueva Orleans. A ver si puedo ver que otros barrios tal vez sean de colección. Bueno familia, espero que les haya gustado el video. Les pido que le dejen un like si les gustó para que sepa yo que, que están interesados en, en que siga haciendo videos como estos para que les ayude en el juego. No se les olvide unirse al canal de Discord. En la descripción les dejo el link. Esperemos que Urban encuentre el link con el bonus de 6.000 UPEX. El que encontró a principios de mes se vence hoy, septiembre 30, para que así empiecen con, con 6.000 UPEX en lugar de 4.500. Anunciaron que se va a poder viajar a Nueva Orleans en tren desde... Chicago y Kansas, así para que nos salga más barato el viaje, porque en avión tal vez salgan 2,000 UPEX para llegar acá. Que tengan buen día y nos vemos despuesito en el metaverso.